Así si reaccionó este miércoles la ex presidenta nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, María Teresa Cabrera. Dijo que se encuentra indignada por la afrenta que tuvo el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, durante la evaluación de desempeño de la jueza Miriam Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que es una, una vergüenza.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 La expresidenta de la ADP asegura que la actuación del Procurador General de la República se trató de un plan para manchar el accionar de la jueza. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.